La caída de Saigón, abril 29 del 75. en acción 3. ¿Dónde está Lynn? Soy Jim Bradley. Se fue. ¿A dónde fue? No lo sé. Sí. Toma, llévate esto. Amiga. Lynn, ¿de verdad Jim te llevará a América? Sí, por supuesto. Mm, ¿Y todo esto? No puedo llevarme todo. con lo que quieras. Vestidos. Gracias. Adiós, Min. Cuídate. Adiós. ¿Qué sucede? ¿La conoce? Está bien, vámonos. ¡Listo! ¡Fuera de aquí! ¡Ya no hay lugar! ¡Soy Link Braddock! ¡Estoy en la lista! ¡Trabajo para la embajada! ¡Un momento! ¡Link Braddock! ¡Capitán! ¿Qué sucede? ¡Dice que está en la lista! ¡Nombre! Los extravié, me los robaron. Por favor, necesito entrar. Quiero ver sus papeles. Ya se lo dije, me los robaron, pero estoy en la lista. Yo no puedo hacer nada. ¡Perdida! Oh, Espere. Estoy Espere en un momento. Lista. ¿Es usted la esposa del sí, coronel sí, Brados? Sí, sí. Washington DC, tiempo presente. ¿Qué se le ofrece? Quisiera hablar con usted en un momento. Siéntese. Gracias. Por favor, quisiera que habláramos en privado. Sí, claro. tomar algo? No, no, gracias. Soy el reverendo Polanski de la institución de niños asiáticos norteamericanos en Vietnam. He venido a este país para reunir fondos para la misión. Deseaba poder verlo antes de regresar. ¿Verme? ¿Por qué? Hace como un año, un chico asiático norteamericano vino a la misión a suplicar mi ayuda. Dijo que su madre estaba enferma. Cuando fui a visitarla, averigüé que usted trabajó para la embajada de los Estados Unidos durante la guerra. Ella ha sido severamente castigada por el gobierno vietnamita. El hecho de tener un hijo mitad estadounidense empeora su situación. Lamento saberlo, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Esa mujer vietnamita es esposa de James Braddock. ¿Qué es lo que dice? Estoy hablando de su esposa, señor Braddock. Lintan Kwan. Hay un error. No, no hay ningún error Mi esposa murió durante la caída de Saigón Su esposa está con vida, la conozco muy bien Su hijo se llama Van, tiene 12 años ahora Mi esposa y yo no tuvimos hijos ¿Por qué le cuesta tanto trabajo creerme? Porque vi el cuerpo quemado de mi esposa, por eso, reverendo Tal vez vio un cuerpo, pero no era su esposa, Linton Juan vive Piense lo que quiera, reverendo yo sé lo que vi. Ahora debo irme. Aunque me creyera, dudo que pudiera hacer algo. Acudí al Departamento de Estado y no hará nada. Pero tenía que decírselo. Adiós, señor Braddock. Que Dios lo bendiga. Acompáñenos. ¡Esperen afuera! Me alegra verlo, coronel Braddock. ¿Cómo ha estado? Sabe cómo ha estado, John. ¿Qué es lo que quiere? Uh -huh. Acaba de hablar con el reverendo Polanski. ¿Y? ¿Acaso le comentó la tonta historia de que su esposa está con vida? ¿Es una tonta historia? Desde luego Cometió una equivocación No la había creído hasta ahora ¿Qué harán para sacarlos? Contésteme Nada Sabe que morirán si no los rescatan. Miles están muriendo. Brado, se lo advierto. No interfiera con nosotros. Yo no interfiero nunca, John. Yo tomo acción. centro de la ciudad. Conseguir las cosas. Por eso te pedí ayuda, Mike. Para eso estamos los amigos, Brado A propósito, ¿quieres el dinero? Andando. No, no, no, no hay prisa. El avión no estará listo en varias horas y tenemos un largo viaje por delante. Rayos, esto no me gusta. el auto a la puerta. Eh, de acuerdo. ¡Alto! No irás a ningún lado, Michael Gray. Llévenlo al auto. Oye, oye, cuidado con mi cerveza. Le advertí, a Braddock, que no interfiriera. No me detendrá, John. Lo voy a detener. Vamos. <risa> at Oye, Braddock, acelera solo un poquito más. Yo tengo que vivir aquí, tú solo estás de visita. Y se nos estará buscando. Oh, ¿El avión qué tan lejos está? Bastante lejos de Bangkok. Amanecer antes de que podamos oh. llegar. ¡Hey, muchachos! ¡Ya estamos aquí deprisa! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! es que pueda despegar esta cosa? Oh, uh, relájate, Braddock. Ponte cómodo y disfruta el vuelo. Será como dar un paseo. a dónde nos dirigimos, si se puede saber. A lo largo de la costa. Bahía Canrai. Tendremos que sortear las olas cuando lleguemos para estar abajo del radar. Oye, Brado, tú sabes volar. ¿Quieres hacerte cargo de los controles? Me siento cansado. Veamos si sabes volar también como sabes conducir, ¿eh? No vuelo hace tiempo. Tú puedes. Inténtalo. Es más tranquilo volar que conducir a un automóvil. Oye, cuando lleguemos a la zona de caída, elevaré el avión y tendrás unos cinco segundos para saltar antes de que yo lo vuelva a bajar. Necesito 10 segundos. Bueno, si te portas bien, tendrás diez segundos. No, pensé que nunca volvería Creí que nunca lograríamos olvidarlo Anda amigo, ve a arreglar tus cosas allá atrás 30 segundos. <risa> cada quien de gracias a su manera. Gracias, Padre sabio y generoso. Por este techo, estos amigos y esta mesa. Bendice, Señor, estos alimentos y manténos Y manténos salvos y sanos. Amén. Amén. Empiecen sin mí, ahora vuelvo. Sí, sí. Braddock, ¿cómo logró llegar hasta aquí? ¿Dónde está mi esposa? No vive muy lejos. Dígame cómo llegar. Yo lo llevaré. Tome. Póngaselo. Debemos ser muy cuidadosos. Traté de decirle lo horrible que es esto. Será mejor que se vaya. Y gracias. Suerte. Dios lo bendiga. Creí que vías. No tiene importancia. Pedí a Dios que vinieras. Y ahora estás aquí. Es todo lo que importa en este momento. Él es tu hijo, Jim. Hola, Van. Van Mañóe? Hablo tu lengua, Braddock. Pensó mucho en ti. A menudo, en momentos muy difíciles, lo descubría hablando contigo como si estuvieras aquí. Y de alguna forma tú le solucionabas las cosas. Pero un día dejó de creer. Traté de mantenerte vivo en su corazón. Lo intenté. Creo que sé cómo te sentías, Van. Pensando que los abandoné a ti y a tu madre, pero... Quiero que sepas que... Por favor, Van. De haber sabido que ambos estaban con vida. Nada en el mundo me hubiera impedido venir por ustedes. Pensé mucho en ti. Yo sé que he cambiado, Jim. Lamento tanto ya no estar bonita para ti. Siempre serás bella para mí. Irnos, estamos listos. Apresúrate. Iván, ¿dómen ahí con él? ¿Cómo es muy? ¿Cómo Yo y un de Yo soy de vega. Yo soy de Yo soy de vega. Yo soy un hombre de vega. Yo de El bote está ahí abajo. Estaremos incómodos, pero disfrutarás el viaje, Van. Si tú lo dices, Braddock. Ten paciencia. Solo me ha tenido a mí por 12 años. Y ahora... Es muy difícil para él. Necesitará tiempo. Todo el que necesite. Te amo muchísimo, Jim Braddock. Tengo que hablarle a solas por un momento. Estaré en el bote. que preocuparse. Yo ya no te intereso. Solo te interesa él. Eso no es cierto. Nuestro amor fue el que te trajo al mundo. Tu padre te ama tanto como yo. Deja que te lo demuestre, hijo. Por favor, Van. Y tiene miedo Lo entiendo Pero cuando estés en Norteamérica Todo será maravilloso Te lo prometo Tu padre te lo promete Debemos irnos de aquí ahora James Braddock. Fue muy imprudente al volver. Yo soy el general Koch. ¿Cómo está usted, Madame Braddock? ¿Van hoy? Y este debe ser su hijo, Van. Un joven muy apuesto. ¿Cuándo recibí el informe? ...de que un extraño bote que había escapado de mis barcos... ...se dirigía a la ciudad Ho Chi Minh. Entonces pensé que podría ser usted, coronel Braddock. Ya que el reverendo Polanski acababa de regresar de los Estados Unidos. Pero ahora... ¡Braddock! Debe usted pagar por los crímenes que ha cometido... ...en contra de mi amado país... Ellos no hicieron nada. No, nada. En absoluto nada. Era algo aterradora Entra usar personas que son un poco más altas. <risa> <risa> a muchos Braddock y ninguno ha resistido siquiera una hora tal vez usted sea el primero ¿eh? haré lo que quiera si suelta al muchacho usted dará lo que yo quiera en cualquier caso <risas> Bien hecho. Bien hecho, coronel Braddock. Usted es tan duro como su reputación. Excelente. ¡Excelente! ¡Taisoyoy! No me ha decepcionado, Braddock. ¡Se ha prolongado demasiado! ¿Puedes saltar? Sí Vea la misión haciendo. ¿Dónde está Braddock? ¿Dónde está Braddock? No sé nada de Braddock, general. Usted lo sabe, lo sabe. Usted tiene a Braddock. ¿Yo? Debe estar equivocado. ¡Usted tiene a Braddock! ¡Miente! Tal vez un cambio de ambiente le ayude a pensar más claramente. ¡Me la mire! ¡Muqiyay! ¡Muqiyay! ¡No! ¡Muqiyay! ¡Muqiyay! ¡Muqiyay! ¡Take him! Por favor, no dejaré a mis niños, me necesitan Por supuesto no quisiera separarlo de sus niños bastardos, que son mitad estadounidenses. ¡Llévenselos! ¡Llévenselos a todos! um 出台中瓜,出台中瓜,出台中瓜 Saque a los niños de aquí. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Aléjense del camión! Se fue. 90 kilómetros a la frontera. No espera que estos niños caminen 90 kilómetros. No espero nada, reverendo. Pero aunque sea rastras, tenemos que llegar. ¡Vamos, niños! Vamos, reverendo. Ya están exhaustos. Tenemos que descansar. Por favor, Brado. Ya no pueden más. Quédese aquí. ¡En silencio! ¡No hagan ruido! ¡Me dan calma! ¡Emergencia! ¡Emergencia! emergencia. Este es el coronel Jane Prado. Llamando al mando estadounidense de asistencia militar. ¿Me escuchan? ¡Emergencia! ¡Emergencia! Siéntate. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Soy el coronel Prado. Volando un C-47. Llevo un cargamento de niños asiáticos norteamericanos. Pierdo combustible. Estoy aproximadamente a 100 kilómetros al este de la frontera tailandesa si alguien puede escucharme por favor transfiere este mensaje al mando estadounidense de asistencia militar los niños están bien uh -huh. y tú hijo uh, estoy bien y tú también hijo Hijo, ayuda a los niños. Sí, papá. Braddock, ahí está la frontera. En cuanto saque a los guardias, Cruce el puente tan rápido como puedan. ¿Oyó lo que dije? Que eres todo lo que querría en un hijo Estoy orgulloso de ti ¿Qué pasa, man? Prado y los niños. Captamos un mensaje de radio. Se estrellaron cerca de aquí. No puedo dejarlo. Tengo que ayudarlo. Olvídelo, general. Es su problema. Nadie cruzará la frontera. un movimiento en falso y lo mandamos al infierno entendido los estadounidenses alardean no intentarán hacer nada más See? norteamericanos aún están atrapados en Vietnam. En